Noches, ¿cuál es su nombre? Alice Almeida. Cuénteme, ¿usted de qué padecía? ¿Cuál era la enfermedad que tenía? De asma. ¿Usted es asmática? Sí. Cuénteme, ¿cuánto tiempo sufrió con la enfermedad del asma? Mira, ella es mi hija, yo soy Isabel Vázquez. Mi hija padecía del asma desde la edad de siete años. Y este, sufrió mucho, usó anhelador. Cuando supe de esta vacuna de la moringa, la puse en tratamiento, pero pasaron tantos años que a Está la, la medicina avanzada de la moringa, este, pude aplicar con esta, intenté, con la fe de Dios y... Le siguió el tratamiento. Sí. cuénteme ¿cuántas inyecciones de moringa le puso? 10 le puse. Diez inyecciones. Sí. Hoy en día, ¿cómo se siente su hija? ¿Cómo está? Bien, se curó de eso. ¿Para qué? ¿Ya no sufre de asma? No, no. ¿Ya no usa inhalador? No, no. ¿Está totalmente curada? Cuénteme, cuando hay los cambios climáticos ya no siente el ahogamiento, lo que se sentía mal, la falta de oxígeno? No, ya no. Nada. Está bien, está curada. Ya no, ya no. Dice, casi así ya no. ¿De qué ciudades son ustedes? Eh, de aquí, vivíamos aquí en Guayaquil, pero nos fuimos a Guayaquil, estamos en Guayaquil. Por ahora estamos en Guayaquil. Bueno, es un testimonio más, un testimonio más aquí de la medicina natural, la medicina de la moringa. Aquí tenemos el testimonio de Alice Almeida y la señora Isabel Baque, que siguieron ah, el tratamiento también. natural y hoy en día están curadas. Cuénteme, ¿cuál es su testimonio? A ver. Ya, incluso mi testimonio también. Yo también sufría de una enfermedad que me la reservo, pero también me puse 10 vacunas y para que he me mejorado, incluso he subido de peso, me siento súper bien, activa, ya no tengo ese cansancio también, todo se me quitó, Así bueno. a es un tratamiento, aquí ellos han seguido el tratamiento, hoy en día están curadas. Eh, bueno, le agradecemos mucho por este testimonio que nos ayudan para que los pacientes vean y vean cómo es el tratamiento, eso sí, no desistan. Y ya saben, mientras estén en el tratamiento, pues eh, cero alcohol, cero cigarrillos, cero chancho, cero maní, cero ají. Es el tratamiento que nosotros seguimos y esa es la dieta. Porque la medicina de la moringa acaba con el cáncer, acaba con el VIH, eh, personas que sufren de mala circulación, personas también tenemos con enfermedades catastróficas incluso la diabetes, la diabetes es curada, aunque muchos dicen que no existe cura para la diabetes pero sí existe, bueno aquí está un testimonio más, muchas gracias a ustedes dos por el testimonio también agradecemos a don José, don José Yaguana que es la persona, el mentalizador, el creador de la medicina y gracias a él cada día tenemos más pacientes curados, un gusto, buenas noches